yo no estoy de acuerdo con la condena que se hizo porque ok, aquí se encontró un culpable y si es culpable, la ley implica son 30 años hay una persona que iba atrás ellos lo descartan por el cual dicen que no se le haya ninguna prueba de que haya hecho nada es que él iba allá atrás es como si yo tengo un, te monto a ti en mi vehículo yo soy chofer y tú vas atrás es diferente, como me dijo, estaba diciendo el juez, es diferente tú andar en un motor con una persona eh, haciendo un delito y que tú no estés de acuerdo con lo que esa persona va adelante, que va manejando un motor y tú vas atrás, o sea que tú eres cómplice en este caso. Que en caso de que a él no se le dé condena, por ejemplo al otro, debería meterle los 30 y por lo menos al otro meterle de 10 de a 15 años porque era cómplice. Otra cosa que te voy a explicar, el trabajo del Ministerio Público estuvo muy flojo, muy flojo, pero muy flojo. Los jueces, ellos no saben nada. Adelante, los jueces no saben nada. Ellos no se pueden imaginar nada. Ellos hacen un trabajo en base a lo que el Ministerio Público lleva, a lo que la investigación hace. La policía y el Ministerio Público el de CRIM hacen. Hubieron casos que se hicieron irregulares, como dijo el juez, que no eran legales. Podrían ser legales, pero no se le dio eh, la forma para que eso eh, llegara a una conclusión de que todo quedara a ser verídico y que esas personas fueran condenadas a uno... 30 o 25 o 30 años, o 40, por el caso de que había una cómplice de muerte, asesinato, robo, atraco. O sea, estuvo todo implicado. Creo que hubo un trabajo del Ministerio Público que no se hizo bien.